Hola a todos, bienvenidos a este video tutorial. Hoy vamos a ver cómo podemos descargar el gestor de referencias bibliográficas Sotero, que es un gestor de referencias bibliográficas que lo podemos descargar directamente desde su página sotero.org. Es una herramienta muy útil eh, para nuestra labor docente, para nuestra labor como investigador, porque nos va a ayudar a poder realizar nosotros este, nuestros trabajos de, de, de investigación. Eh, justamente eh, agregando citas y generando bibliografías. Eh, la, la fortaleza de esta herramienta es que este, nos va a permitir descargarlo en nuestro computador y también nos va a permitir agregar un plugin este, al, al navegador de Chrome en este caso para poder sincronizar después eso eh, con nuestra cuenta eh, y poder utilizar esta herramienta con eh, Google Docs en este caso entonces para poder descargar esta herramienta nos vamos acá en download y tenemos que seleccionar en este caso a qué sistema operativo este, queremos descargar entonces este, acá está para Mac, está para Linux, en nuestro caso detecta que es para Windows y directamente nos da la opción para descargar, fíjense que en este momento está descargando entonces esto suele tardar unos minutitos Bien, entonces esto está por terminar la descarga y una vez que termine la descarga entonces ya estaremos en condiciones de poder instalar. Entonces para ello este, tenemos que ir hasta donde está este archivo, en este caso y este le damos en mostrar en carpeta. Entonces nos vamos hasta donde está el, el instalador y a continuación entonces tenemos que realizar la, la instalación, ¿sí? Podemos irnos hasta allá o podemos directamente darle doble clic acá en, en donde está el, el navegador y este, en este momento tiene que comenzar la, la instalación de, de este software, ¿sí? Entonces, eh, primero comienza con una extracción de todos estos archivos para poder continuar con, con la instalación. Bien, entonces una vez que eh, empieza la instalación eh, la, la instalación siempre es la misma siempre le damos en, en siguiente, siguiente y aceptamos todas las configuraciones predeterminadas entonces le damos en next acá eh, vamos a instalar eh, la versión estándar y a continuación le damos en install Este proceso suele tardar también algunos minutos siempre dependiendo de la velocidad del, del procesador y siempre dependiendo de la cantidad de memoria que tengamos en, en nuestro computador bien, entonces una vez que ya eh, está finalizada entonces simplemente le damos a finalizar y el, el instalador tiene que estar en este caso instalado dentro de nuestra computadora eh, y acá lo podemos observar ya está lista para su utilización. La otra opción que tenemos que hacer ahora es instalar el, el, el plugin en este caso o el conector de Sotero a nuestro Google Chrome. Entonces hacemos clic sobre esa opción y vamos a añadir esto a esta extensión a nuestro Google Chrome. Es muy importante añadir esta extensión porque nos ayuda eh, justamente a trabajar dentro de, de la web por ejemplo con nuestro google docs para realizar citas directamente desde allí se va a, justamente se va a, a conectar con ese eh, con ese software eh, que, que acabamos de instalar entonces este todo lo que nosotros tengamos guardado allí eh, todos los documentos o todas las citas que este nosotros te, tenemos desde ahí lo vamos a poder por ejemplo este recuperar con, con google docs cuando estemos trabajando en ese ambiente de trabajo también nos va a ayudar para poder exportar eh, en, eh, las referencias bibliográficas directamente a ese gestor de referencias bibliográficas cuando estemos consultando un artículo o un libro que está en línea, por ejemplo. Entonces, es muy importante eh, añadir esta extensión a Chrome Park porque nos va a facilitar muchísimo. Esa funcionalidad, obviamente, la vamos a, a ver en, en los siguientes videos. Entonces, en este momento, el, el conector de Sotero está comprobando ¿sí? Acá le podemos dar que eh, comience a, a activar la sincronización No hay ningún problema con eso Y esto predeterminado, fíjense que ya está instalado Acá me da la opción de desinstalar Pero si uno mira acá arriba, no, no observa todavía el, el plugin instalado Eso sí está eh, Para eso nos vamos acá en este icono de, del puzzle en este caso Y fíjense que Sotero ya está instalado en Chrome pero lo que tenemos que hacer es fijar esto con este pin que está acá. Entonces, ahora Sotero ya aparece listo para poder utilizar eh, eh, en, en la web. ¿sí? Entonces, una vez que nosotros lo tengamos listo acá, este, fíjense que Sotero ya está listo para su utilización. Y bueno, la utilización lo vamos a eh, ver en, en el siguiente video. Hasta luego.